A partir de un análisis psicoanalítico, se razonó que la sirenita representaba la homosexualidad reprimida de Andersen. De esta manera, habría experimentado un complejo de edipo inverso en su infancia. Por eso, la pérdida de la cola de pez sería como su deseo de castración para ser amado como una mujer. Andersen se sentía como un extraño que no se adaptaba al mundo que le rodeaba, como pez fuera del agua. No obstante, esta es una hipótesis polémica, pues se le conocen varios intentos fracasados de lograr romances con mujeres y es posible que su represión sexual sea global.